Ay, me sentí en la porque hace tanto calor, pero qué cara. Creo que ya viene, creo que viene por creo que me he No. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! bien? No. ¿Cómo se llaman? No sé, pero hubiese preferido la percha. <ríe> Uy, qué calor que hace la concha de la lora. Tita, Tita, ¿qué estás? Tita, ¿te ¿estás tomando tu hijo? Oye, ¿me ¿quieres tomar una conmigo? Vamos. Sí, quiero tomar una. Oye, oh, sí. Pues qué sí. rico. Sí. Qué ¿Vale, oh. Qué rico los bebés. Tita, ¿sabes qué pasaron? Nueve meses De tu último video haciendo una boludez con Monster Amigo, nueve meses Y ahora voy a parir un barbijo Sí uh. Después de que vine yo personalmente a decirte Tita, cumplís con el reto Que hace cinco meses que he llegado A la meta de likes Manualidades con Tita? No. No. Eso suena. No, no, Tita. No digas eso. El día de hoy vamos a hacer un barbijo de Monster. Así que, por más que ya haya terminado la pandemia, no lo terminó en realidad. Bueno, por más que ya no tengamos la obligación de utilizarlo, está bueno verse fachero con monsters, ¿no? Sí, eh. está bueno decir al mundo, chicos, tengo autismo. Exacto <risa> Porque ya no somos sexy, Ahora somos bro Sí. Bro Bro, bro. se, se des por un momento Pero bro para toda la vida Nada, recuerden seguirme en mis redes sociales Instagram Nayunbajotita con dos i TikTok Nayunbajotita con dos Y por favor háganme el favor de no decir Ay, tita distinta ¿Dónde se tiktok? Ay, qué quieres Y tiktok está Imagina que me rompí Vamos a Ay, qué ferrido Por eso no estuvo rico, me que venir y cortar esto Ay, la <risa> ¿Son ¡Ay, pero basta! Bueno, en el tutorial no hacía no, sí, ese ruido. No, amigo, no, estoy cortando muy mal. ¿Cómo es una niña para cortarlo bien? No sé. Ay, amigo, me quedé como oh. rechoto! ¡Para! para, para, Estoy esperando ¿no ¿sabes? Bueno. bueno, para eso tengo tantas latas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Para equivocarme. Para el segundo. ¡Ah! Me hace mal el sonido, Tito. A mí también. Bueno, este sí está bien. Este tiene que quedar así. Contra el, el lore el coso ese que no, no muchos lo conocen El lore de la... El lore de la... De la... De la versión es así ¿Querés chabullarte una minita o un minito? ¿Un minite? Bueno, lo que tienes que hacer es Si estás tomando algo, birra, lo que sea En lata Agarrás y la chapita que está acá la tenés que tratar de sacar con la argolla Si la sacás con la argolla, o sea, como la ves acá sí. Tipo el circulito Sin el circulito es un beso Si la sacás con el puntito Es que te la tenés que coger. Pero tenés que quitar? que hacerle el amor. ¿Ves? Ahora yo acabo de sacar la argollita. No está herida, no está rota. Pero no tiene punto. Entonces me merezco un beso. Venga, denme un beso. No, no sabe. No un No está No sabe. No No sabe. No No un No No No No No ¡Gracias! <laughs> <laughs> Este. ¿Ves? Este si te sale con el puntito, es carche completo. ¿Por qué lo tengo yo? Porque una vez lo saqué con el puntito y dije, ah, ya lo sabes <risa> Yo lo que hago en realidad es que siempre tengo uno en la billetera ya sacado. Entonces, cuando lo trato de sacar, ponele que eh, no la saco bien. Entonces saco la de la billetera, me pongo en me, el me, bolsillo, trato de sacarlo. Y si lo saco mal, siempre puedo tener la otra en la mano y hago un zup y no lo saqué. Y la otra la tiro al carajo, entendés. Obviamente, cuando estás sacando la lata, tenés que decir, ¿sabes qué significa? Si lo sacas así sin que se rompa la bellita, pues. Sí, es un chate Y obviamente esa de a ver, a ver, a ver. Y tipo, te explicábamos antes. ¡Eh! Las... ¿A quién se lo congelé? Y tipo. tanquea ¡Siempre se fue! Así que nada. Capaz este truquito te lleve a tener pareja algún día. Querido virgen seguidor. Cada persona que tenga un arito de esto se va a considerar un brom. Oh. oh Muy bueno, muy bueno. Br bron. Me el sueño de zombie. No ah. Ahora, el del esqueleto de es... Tita ahora. Pop softita. Oh, pop softita. La, la, la, la, la, la, la, la, Amigo, me va a quedar mejor, no puedo creer. con la mano, ¿por qué? Porque las mujeres de verdad hacen las cosas como corresponde. Como una verdadera hípula. No pará, Tita, fuck no, Ponte salida empoderamiento. Salida de la selva. No, a a a Amigo, quedó orden perfecto, no puedo creer. ¿Por qué no sacas eso con la mano? A ver. No, Tita, no, Tita. No es lo que hago yo. Sí, que hago. <risa> Pero Tita. ¡Ay! No, no, no. Bueno chicos, ahora lo que tienen que hacer es recortar esto bien, bien, bien. Para que quede ¿verdad? como el otro que, que cortó con, con la mano. Bueno, recorten ustedes con la tijera, no tienen por qué ser así de bestias como soy yo. que ven que también se puede quedar bien. Ojalá. Pero verdad Hablando del sonido de mierda eh, ese es más tolerable A mí me hacían jugar con la lija Me decían Vamos a jugar un juego Tenés que lijar esa, esa reja Hasta que se quede sin pintura Y trabajaba Ahí en negro por siete 7 años Siguiente paso, a ver Claro, ¿ves? Ahora ya tiene esto cortado ¿Qué cagada te mandaste? Lo corté mal Ok, tengo que cortarlo acá Creo que lo volví a cortar Pero somos hembras No, what el... the fuck? No les duele nada como verán, yo corté las latas Así sí. como las corté, corté la parte donde está la Monster Y esta parte, así, bien Este pedazo que saqué de atrás Lo voy a usar para pegarle esto acá adelante Con la pistola sí. de silicona o con esta perro verga Bueno, ¿ves? Okay. Ahora tiene que quedar como estos ahí aparte Y los tengo que pegar Estamos ah, Ernie jugando a LOL Jugando LOL Pero Ernie, decime que estás ganando Uh, te rompieron el culo de una manera, amigo Te mandaron a tomar la leche Insta, ¿no? Y si que los bordes en vez de dejarlos, flashaste una locura. Veis, buena idea no sé ahí. Como que no lo lavé, me voy a lavarlo, ¿no? Y vos qué pensás? Como que tendría que grabarlo. Literalmente tendría que grabarlo. No, LOL. No, chicos. ¿Pues juega LOL? Ponle pausa a ese juego de mierda. Ay, mamá. ¿Por qué no ¿Qué se pasa? compra pan. Ponle pausa a ese juego de mierda, me tienes podrida. Ay, pero mamá eso no. Por favor Dale Pero Ernie Te rompieron el culo Ay, mirá ¿Qué? Felipe tutoriales ah. ¿Está funcionando? Así ¿Ah, Siento que no estoy haciendo nada ah. Tengo que pegar estos pasitos Que vimos acá Acá Voy a usar este barbijo No irónicamente Vamos a ir a comprar con ese barbijo Sí Amigo, mirá como tiemblo, boludo Mal ¿Qué te da miedo? Me parece que no comí nada Nadie comía nada Y aparte el cocinero Está jugando al LOL Ven, quedó Uh, pachero Sí eh. Estoy re muriendo Ernie, si no haces algo de comer me voy a morir. Pide una pizza si no? Algo para opinar Ernie, no persiste en todo el video. ¿Algo no, para opinar? ¿viste esa cosa que hacen los pibes? hoy en día. Sí. Muy LOL, muy LOL ¿Y qué vas a hacer ahora? Te voy a guardar la hierba. ¿Qué? No, ¿cómo que la hierba? No, ah, esa hierba. Bueno, mira, me van a chamar. Uy, uy. Mirá, no sé, de dar besos. Es increíble. No, son monstruos. Muy bien, ¿eh? El otro quiere pelear. El otro quiere pelear. ¿no? Quiere estar tranquilo. Y el otro quiere chapar. Uh. Otro <risa> Ni cocado boca. Ese es el gordito ese. Era <risa> vegano. <risa> y después nos hizo vegano y después, sí, se agarró la fila. Y... Le, le dio siga a su pareja. Por eso no me siguen juntos. Imaginate estar juntos solo por eso ¿Por qué te reís un Sai? No, estoy bien, un montón Te riendo No, estoy riendo Así es, un Sai. <risa> Con Conocando... Se ríe el sida ¿Cómo? Ahora me dijiste que esto que va a ser muy gracioso Mira, ¿eh? okay. ¿Está listo? Mirá, ¿eh? ¿Estás graciosa, Sí ¿no? ¿Viste eso? Se rompió la nariz, boluda ¡Ay, ¡Ah, ya! Yeah! <risa> Igual no, bueno, no. creo que te les en la boca, ¿no? Sí, ay, boludo, pero suena, se escucha tan no. real, boludo Bueno, después de una, una ardua no, bueno. búsqueda ya se hizo de noche y todo Sí, estuve buscando este barbijo que era el barbijo con el que iba a hacer el Monster Monster Bueno, nada, resulta que estaba en la casa de Abby Tuve que ir a la casa de Abby después de buscarlo durante todo este tiempo en mi casa ¿Y cómo yo agarro la tijera, no sé si es normal agarrarlo así, o sea, literal la agarró mm, No es Que para mí es recómoda así Uh, What the fuck? ¿Salió? ¿Lo grabaste? Sí Bueno miren esto Este es Fortex Es algo para pegar Amigo me drogué Ay, qué pega. Puedes dejar de drogarte un poco Bueno no, niños ahora ah. Ok, la verdad que no entiendo un choto. Yo simplemente lo voy a pegar. Y de ahí lo recorte, veo que es así. Ah, lo corto y lo pega. allá le hace una cortadita acá. Supongo que no para la nariz. ¿Qué ¿Qué? A mí, ahora no no me di cuenta eso está bien. ¿Sí? No tengo que darle nada, está del tamaño de mi cara. ¿Es no, verdad? Sí, a mí, ahora dijeron se me metió una media hora por el culo la gatito. Ah, Pero tita, no, no la pizza ya está acá. No, no llegó. La verdad, no llegó. ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Justa madre! No hagan esto en casa, no hagan esto nunca, mejor dicho. Es un tutorial para que se rían, no para que lo ¿Qué? Bueno, ¿Ah? tiene que doblar estos pedacitos, lo cortan todas en partecitas y después uh -huh. lo doblan así. Oh, a... <risa> Esta chica está cantando desde hoy la intro de Arcane y saben qué... No vio Arcane. No vio Arcane. Ah, <risa> ah, ah, ah, ah. Pero pasa que es un tema de Machine Gun. Oh, oh. <risa> Estamos igual. ¿Qué? Yo estaría que se sostenga con bueno, algo pesado Ponete chota Sabía que iba a decirte eso justamente <risa> elipsis ya, Bueno! Comimos, tomamos coca Y mientras tanto se pegaron los dos cositos Quedaron una piedra Mi tía me dijo tipo así quedaron re piedra Le tengo que recortarlo, tipo, le tengo que recortar esto Pasó algo re gracioso Pareciendo como hace 20 horas ¿No me habían dicho que había llegado la pizza? En la sí semana. te lo dije, yo te lo dije No me acuerdo, olvidé sí, Y llamé lo a, a los chabones puteándolo porque no llegaba Y estaba Ernie con las cosas ahí esperándonos mientras grabábamos Yo estaba como... Tipo, en serio, yo pensé, en serio, no era yo te dije Y me dijiste Shh, no, no, no llegó Dije, tita sí llegó me dijiste, no, shh, no llegó dije, bueno, debe estar actuando, haciendo, diciendo no Ay, actuando, vas serio, haciendo chistes serio, ¿Y por qué me dijiste, dijiste no, no, no llegó? Si te dije que, te que vi, sí Porque yo le vi Yo pensé que me estabas jodiendo ¿no? ¿Y ¿Y te te dije, me ¿no? dije, ¿De qué te volaste mi contra? Yo le dije tres veces ¡Lasta! Primera que le digo, le dije, ¿querés comer? ¿Después de terminar de grabar? ¿O comemos ahora? No, no, después de grabar o comemos. O comemos. Y después le dije, bueno, dale, después, y hice una mesa en limpieza, después llevamos una silla que falta. Tres. Ay, ah, puse la coca en la ladera Y ahí sí me retiré a mi habitación. Y después vine. Bueno, sí, bueno, sí. En las tres fue, bueno, sí. Y después se enoja con nosotros. Edita. Eh, uh, la, <risa> la vecina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 sí, sí, sí. Para un primer persona. Ernie, la recancha de tu madre. La puta de María, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, loco, loco! Por favor. ¿Qué te estabas tocando? ¡Su familia! Sí, la familia, la familia que estaba lanzando ahí, hija de remil. puta. Mira, mira, un avión. ¡No, no, no! ¡Está hermoso! ¡Está existiendo! ¡Rescataré! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no, vamos a matar. Si no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dale, no, me cagué Nos retiramos ahora, vamos a comprar monstruos. Sabrá un sabi que escuchamos Megadeth Sabrá el Ernie que escuchamos Megadeth ¿Qué hace la escoba ahí? Bueno, me acabo de levantar recién y tenemos que salir ya Hola Lo me... estoy haciendo en el momento en el que se nos va a tener que despedir un sabe ¿Sí? Sí. Toma una montaña. Te la regalo. Yo no sé si se fue el video el día de hoy. ¿Por qué carato que es un sábio? Le pagué con una montaña. Ahora soy tu es el costo de tu vida. ¿Cuál será mi primer mandato? No seas la mierda, por favor. A tu lado arroz, pasado con hambre de madre comiendo sin esperar. Si este amor no es atento.